Bueno, pues una semana más tenemos al doctor Amor Juan Bustamante con nosotros, con sus consejos. Así que le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos y calurosos días. Buenos días, sí. y sí, mucho frío, la verdad. Supongo que allí también. <risa> Aquí, bueno, temperaturas extremas de 42 grados. Uf. Pero bueno, es lo que hay y... Ahora es verano, ya llegará también el invierno, ¿no? Bueno, pues nada, allí lo que podéis hacer es, pues, aspachito, heladito y ventilador. Bueno, Juan, pues hoy vamos a hablar de rupturas, ¿no? Hoy, aunque hemos comentado temas de ruptura, eh, he querido hacerlo en dos partes, lo he dividido en dos partes para hoy hablar de la primera, para centrarme más en lo que yo hice. Uh -huh. Como yo lo pasé hace 10 años y aprendí a cómo se supera la ruptura, sí. hoy vamos a hablar de los tres primeros puntos, otras primeras cosas importantes que hay que hacer y la semana que viene hablaremos de las otras tres segundas cosas. Pues muy bien, lo primero que te voy a decir es que si puedes te muevas un poquito porque parece que se entrecorta algo. Será... Las... Ay Dios mío, las coberturas últimamente, no. con el calor se derriten la antenas, eh, Exactamente, eh, si te puedes mover un pelín. Y así te a ver, yo creo un... que ahora se oye mejor, ¿no? Ahora se escucha perfectamente, Juan. Ver, así que cuando quieras nos hablas de cómo se supera una ruptura. Bueno, eh, como ya sabemos, desgraciadamente esto es algo muy habitual, está a la orden del día y me está pasando mucha gente y me temo que le va a seguir pasando mucha más gente. Entonces la primera, el primer punto de los tres que voy a comentar hoy sería que lo primero que hay que hacer, que aunque ya hemos comentado esto algunas veces, pero lo voy a comentar más y mejor, sí. eh, sería nunca te tienes que quedar en casa. Aunque no tengas ganas de ir a ninguna parte, aunque no te apetezca nada, tienes que salir sí o sí de tu casa. Uh -huh. Porque si te quedas en casa, ¿qué ocurre? Empiezas a darle vuelta a todo, empiezas a recordar, empiezas a machacarte mentalmente, empiezas a echarle de menos a tu pareja, bueno, tú eres pareja ya, y eh, todo eso te va... Dañando, te va haciendo entrar en una espiral de tristeza, de dolor y de cosas malas que no debes de tener en ningún momento. Entonces, la mejor manera, como todo está en la mente, es distraer a la mente. ¿Y cómo hay que distraer a la mente? Uh -huh. Pues saliendo, sales a la calle y mmm, estás distraído, pues viendo a la gente, yendo a sitios y, en fin, definitivamente mmm, haciendo cosas. Haciendo cosas. Y el hacer, hay que hacer algo nuevo. Cuando sales, hay que hacer algo nuevo. Algo que no hayas hecho antes para que no te recuerde a tu ex. Uh -huh. Por ejemplo, nunca he hecho, yo qué sé, eh, nunca me he ido a la playa y he probado el submarinismo, por decir algo así extremo. O voy ahí y lo voy a probar a ver qué tal. Porque si haces cosas que has hecho con tu ex, eh, irme a la playa y pasear te va a recordar a tu ex. Intentar hacer cosas que uh -huh. no hiciste con él o con ella. Para que tu mente se acostumbre a una nueva vida. Entonces eso es muy importante hacer. Porque, lógicamente, si te pones a hacer lo mismo que hacías con él o con ella, lo qué va a pasar? Pues vas a decir, ay, pero es que ya no está conmigo. Ay, pero es que las veces que hacíamos esto. Entonces, no. Gran error. Intenta hacer algo diferente. Pues sí, la verdad es que es un buen consejo, hacer cosas diferentes que no habías hecho antes para que no te recuerde esos momentos vividos. Claro, porque, por ejemplo, si, yo qué sé, iba a ir mucho a un bar a tomar algo, lo peor que puedes hacer es irte al mismo hogar tú solo y tomarte algo. Uh -huh. Porque vas a empezar. Aquí veníamos todos los días y que bien lo pasábamos y que felices éramos. No, no te vayas a decir, vete a otro. Que no ibas nunca. Pues hay gente que lo hace y no se debe hacer. ¿Sí? Aunque lo que voy a decir más adelante es un poco contradictorio con lo que estoy diciendo pero lo voy a explicar por qué. Uh -huh. eh, otra de las cosas, el segundo punto sería que hay que bloquearle de todo. WhatsApp Facebook, Instagram, y todo lo que uses, porque, porque si lo tienes o la tienes en, lo, en las redes, lo que vas a hacer es que te vas a poner a investigarle, sí, y te vas a poner, te va a dar pena y te le vas a echar de menos y te vas a poner a mirarle sus redes, a ver qué ha puesto, a ver qué ha publicado, a ver qué le ponen y todo eso te va a hacer daño porque a lo mejor un amigo suyo le pone un comentario bonito, pero solo en plan de amigo y tú llegas a pensar pues ya está con este. O ya está con esta, y todo eso pues te daña. Todo eso lo que hace es, mmm, aparte de dañarte, retrasar tu curación, y lo que queremos es curarte y recuperarte cuanto antes. Entonces, ponerte a ver en su red de lo que le están poniendo, lo que le dicen, lo que hace, dónde va, dónde no está, las fotos que sube, con quién las sube, pues eso es lo peor que hay. Lo peor. Y eso solo te daña a ti, solo te retrasa a ti, solo te perjudica a ti, y lo que queremos es todo lo contrario. Así que... Bloquear de todo, de Whatsapp lo mismo, ¿no? ponerte a ver la foto que ha subido, si está en línea, si no está en línea, si te escribes, si no te escribes, fuera, todo eso fuera, todo lo que te dañe, fuera. Exactamente Juan, porque la mente humana es así, tendemos a, digamos, a interesarnos por lo que hace la otra persona y lo único que hacemos, como tú muy bien has dicho, es dañarnos a nosotros mismos. Claro, a nosotros nos interesa recuperarnos cuanto antes. Exacto. Es muy duro, se pasa muy mal, yo desde luego pues, lo pasé muy mal en su momento, pero yo tuve la fuerza, que la verdad que no sé dónde la saqué, pero de hacer todo esto que estoy diciendo, porque yo pensaba, es que esto a mí me daña, esto a mí me perjudica, esto a mí no me sí. viene bien, no me conviene. Yo quiero ser feliz de nuevo cuanto antes, yo quiero estar bien cuanto antes. Y todo esto no me está haciendo ser feliz, todo lo contrario, me está haciendo ponerme más triste, echarla más de menos, preocuparme más, pasar lo peor, entonces fuera, todo esto fuera, aunque te duela y aunque te cueste el trabajo, pero tienes que pensar en ti y tienes que mirar por ti uh -huh. y tienes que decir, esto no, no me conviene. Así que es muy importante que lo hagamos. Uh -huh. Juan, y este bloqueo que tú dices hay que bloquear en todo, ¿consideras que debe ser de forma permanente o mientras tanto estamos un poco en el duelo? Yo aconsejaría que fuera permanente, porque sí. porque aunque diga la gente, no, ya hace mucho tiempo, ya se me ha pasado, ya me da igual, a ver, tu ex siempre va a ser tu ex, no va a ser tu amiga. Eso cuando dices no, acabamos de amigos, bueno, mm. no puede ser, porque por mucho que sea tu amigo o tu amiga siempre va a ser tu ex. Entonces, aunque ya te dé igual, aunque ya esté haciendo su vida y tú la tuya, incluso aunque tengas otra pareja, siempre va a quedar el recuerdo y siempre va a haber algo, entonces yo por lo menos en mi opinión lo veo absurdo seguir teniendo a tu ya expareja en tus redes o en tu móvil y eso y para qué si ya cada uno hace su vida ya que ya se terminó ya cada uno está haciendo con sus parejas pues su, su relación y tener ahí a tu ex tú no te vas a poner a quedar con tu ex no, voy ya tengo un café con tu ex es que si tú le dices a la persona con la que está que vas a quedar con tu ex a tomar un café no le va a gustar uh -huh. aunque ya no, te, no tengáis nada ni sintáis nada pero no le va a gustar Lógicamente, porque siempre queda la duda de, bueno, ¿y si vuelven otra vez? Yo por lo menos, a ver, que puede haber caso, habrá gente que lo haga, me parece bien. Pero en mi caso yo considero que cuando algo se termina, se termina en todo. Y no tienes por qué tener a tu expareja en nada, por eso, porque si ya se ha acabado, es que se ha acabado. Bueno, pues bloquear a esa persona en todo y para siempre, por nuestra propia salud mental. Es que es eso, pues nuestro bien es mejor hacerlo porque ya digo que cualquier día si se desbloquea y se vuelve a hablar corre el riesgo de que vuelva a saltar la chista, de que se vuelva a sacar todo a la luz y vas a volver para atrás y nosotros tenemos que ir siempre hacia adelante uh -huh. nunca hacia detrás Pues bien, segundo punto tratado ya, hay que bloquearle en todo avanzamos Juan. Y el, el tercero y último uh -huh. que esto es lo que he dicho que va a sonar mucha contradicción pero voy a explicar por qué es ir ...a los sitios que solías ir mucho con tu ex... ...y voy a explicar por qué... Uh -huh. ...cuando antes he dicho que no... ...yo al principio pensaba que no... ...y digo, bueno... ...yo por ejemplo en mi caso iba mucho al parque... ...con, con mi ex esa que duré tantos años... ...iba a un parque de aquí de la ciudad... ...y yo pensaba, no hombre, ¿cómo voy a ir al parque? Eh, ...estás loco, si voy para llegar voy a estar mucho de menos... ...y, y va a ser peor... ...pero un día dije... Mmm, ...pero es que si yo paso un año... ...y no he venido al parque... ...si dentro de un año vengo al parque... que me voy a acordar de ella igual... Uh -huh. ...y lo voy a pasar mal igual... ...entonces dije... ...la mejor manera... ...de solucionar esto es... ...pasarlo cuanto antes... ...entonces dije... ...yo voy a ir al parque... ...y cuando pasó nada más que un mes... ...fui... ...lo pasé muy mal... ...me acordé mucho... ...fue muy duro... ...pero ¿qué pasó? ...que cuando fui dos o tres veces más... ...ya se me fue pasando... Uh -huh. ...y ya iba para allá... ...y ya no me acordaba apenas de ella... ...y ya estaba mucho más tranquilo... ...esto es como cuando nos hacemos una herida... Sí. Mm, ...cuando nos echamos el alcohol... El de, no el de beber, el otro. Cuando nos echamos el alcohol, eh, ¿qué pasa? Que, que decimos ¡Ah, escuece! ¡Ah, oh, me duele! Duele mucho, pero ¿qué pasa? Que eso lo que hace es que nos cura la herida antes. O sea, es bueno, es malo, pero es bueno a la vez. Uh -huh. Es malo porque nos escuece mucho, pero es bueno porque nos cura la herida antes. Pues esto es parecido. eso era pasarlo mal, pasarlo muy mal en esos momentos, pero hizo que pudiera ir al parque antes y me olvidara antes de ella. Y de hecho yo fui ya a los Tres meses de dejarme, fui al parque y estaba allí tan tranquilo paseando como si no pasara nada. Y no me acordaba de ella ni pasaba nada. Si llego a dejarlo para un año después, pues hubiera ido y hubiera pasado mal. Entonces, hay que dejar un primer mes, que cuando se está pasando peor, uh -huh. pero luego ser valiente y decir, voy a ir para allá. Le voy a echar de menos, pero voy a pasarlo, voy a pasar el trago cuanto antes, voy a pasarlo mal. Y después ya, cuando vas a los cuatro o cinco meses, ya te pues da igual. Exactamente. Sí. Ya ese es sitio, bueno hacerlo. ¿Ya ese sitio no te recuerda a nadie en concreto? Claro, te, no es que no te recuerda a nadie, es que vuelves a como antes de estar con ella, porque en mi caso yo decía, bueno, el parque ya estaba aquí antes de conocerla, y yo venía a este parque y no pasaba nada, pues se trata de volver a eso, es decir, voy a pasarlo mal, voy a acostumbrarme a estar sin ella, y cuando yo venga a este parque va a ser igual que venía antes con ella, uh -huh. y así es, así es, así es como pasó. Entonces por eso hay que, digamos, por llamarlo de alguna manera, profanar los sitios sagrados de uy, yo aquí venía con ella, aquí no puedo venir. No, al contrario. ¿Ve? Bueno, con ella o con él. ¿Ve? Y cuanto antes te acostumbres, mejor para ti. Entonces Juan, en principio no, pero tras un periodo de tiempo que tú consideras que puede ser más o menos un mes, sí, volver a esos sitios. Sí, yo lo hice así y a mí me funcionó. Uh -huh. Yo lo pasé muy mal las tres primeras veces que fui al parque, pero ya la cuarta vez me empezó a dar igual y yo voy hoy, bueno, ya además porque ha pasado muchos años, pero voy hoy, voy tan tranquilo y para mí sigue siendo un parque más. No sigue siendo el sitio de ella y mío. Por eso, porque me acostumbré, acostumbré a mi mente a decirle, no, no, este sitio es lo que es, es un parque, nada más, no es nuestro lugar. Exacto, bueno, Juan, pues esta primera parte con estos tres puntos estructurados eh, la terminamos y la resumimos. El resumen es eso, tres cosas fundamentales primeras que hay que hacer. Como he dicho, eh, salir, no quedarte en casa, si que te quedas en casa es lo peor que puedes hacer, porque te va a recordar y lo que hay que hacer es distraer a la mente como sea. Lo segundo, lo que he dicho, en principio, al principio, eh, no ir eh, a los sitios, eh, a principio digo, eh, al principio del todo, al mismo bar donde ibas, sino irte a otros, porque al principio del todo es complicado y que deja un poquito de tiempo y luego sí. Bloquear. De todas las redes uh -huh. De todas las redes y todos los sitios Porque vamos a caer la tentación De ponernos a mirarlo todo Y lo último, pues lo que he comentado Cuando pase un poco de tiempo, sí ir a esos sitios Para cuanto antes, acostumbrar mente Que la vida sigue, que los sitios siguen estando ahí Que siempre han estado Y que puedes estar perfectamente ya en ese mismo lugar Sin esa persona Pues así se supera una ruptura En esta primera parte La semana que viene La segunda parte de cómo superar una ruptura con Juan Bustamante, como siempre, el doctor Amor. Juan, pues muchísimas gracias y la semana que viene volvemos contigo. Pues nada, gracias a vosotros, que tengáis buena semana, no pasáis mucho calor uh -huh. y nos vemos aquí el próximo martes. Pues hasta el martes y bueno, tú tienes la ventaja de que tienes la playa más cerquita que nosotros. Así que a disfrutarla. Bueno, yo me baño por vosotros, no os preocupéis. Pues muchísimas gracias, Juan. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo.